Fue un partidazo, incluso yo vi parte al final del encuentro, un tiro de tres de Isaiah Swan, que es uno de los mejores tiradores de larga distancia, lamentablemente para él falló, y finalmente el equipo de titanes, comandado, ¿usted sabe por quién? Por Richard Bautista. Ese es el que quieren los muchachos. ¿Cuál es el muchacho? Aquí. Los muchachos míos, quieren a ese niño. No estaría nada mal, no estaría nada mal. El señor, pues, el señor aquí está... Si yo, traigo Colomé, si yo traigo a Colomé, tú no te vas a acordar de quién es Richard Bautista. O oh, sí. Cuidado, cuidado. Deje eso para después. Ahí vemos estadísticas de ese partido. Digo yo. 28 puntos para Bautista, el que quiere el menor. Fue el hombre más destacado por el equipo de Titanes. Un jovencito que tiene algo que no tiene los demás, que defiende. Sí. Incluso. Ese niño sacrifica su sin juego Sin duda, sin duda. Pudiéramos estar mencionando a Junior, que es una de las, fig de las figuras que tiene una defensa mayor eficiente pudiéramos en el de esta piso forma, sí. en la, en toda él la es un niño un jovencito zurdo que es una condición increíblemente buena dentro del nivel que está teniendo de la LNB ¿Qué tiempo él es de lo mejor que hay nativo, es jovencito richie tiene dos do torneos jugando es un jovencito, 2019 jugó un poco, ahora es titular y en ese nivel que él tiene a Montero, tres refuerzos él tiene un gran chance, fue líder de asistencia de su club yo lo veo en dos años y se lo comentaba a los muchachos en otro nivel, a ese muchacho. Posición 1, donde aquí no hay armadores, tiene hambre de pasar. Hay veces que se ve un poquito eh, ofensivamente más tímido de la cuenta. Ayer hizo 23 tiros, o sea que no estaba nada tímido. Pero parece que aprovechó que estaba bien y siguió haciendo disparos al aro. Pero él es un pasador. Él sabe pasar. Eh, algunos detalles que realmente yo observo en él para eventos, por ejemplo, como el nuestro, con equipos que no tiene ofensiva y que no tiene jugadores altos, porque él para un equipo diferente fuera un palo. Si Abdiel estuviese. que, que a mí me gusta mucho ese jovencito, muchísimo. Yo lo que estoy tratando es de traer a otro. A la sí, arte. pero déjelo ahí, eso lo vamos pero a ver. Pero si no, mira, equipo después. que pueden traer a ese niño y le fuera muy bien, ¿eh? muy, muy, muy bien. Sí, es una figura que ha demostrado que es importante, incluso en liga como esta, que es la mayor del país. Él va a Colombia pudiéramos, también, él va a Colombia, para que no hagan cocote, él va a Colombia. Pues, pudiéramos decir, Junior, que esta serie, por lo menos hasta el momento, porque todavía no ha terminado, no podemos subestimar a un equipo de Cañeros. Yo iba Cañeros en esa serie. Sí, no podemos to todavía subestimarlo, ni decir que ya todo se acabó, pero Titanes ha sido una gran sorpresa, sin retar el mérito grande, a ese equipo, la más que desde que llegó Luis David Montero, han sido completamente diferentes, pero sin duda alguna que Cañero salía ampliamente favorito en esta serie. ¿Y la otra serie? Hoy continúa la otra serie. Los Leones le han pasado el suape dos veces al yo creo que de los metros de, los metros de Santiago. En... Yo creo también. Me voy con metros hoy por muchas razones. Ellos mostraron una reacción importante en la Ahí última está. parte, en el último cuarto. Y creo que si comienzan así, metros de Santiago en su casa, hoy debe conseguir esa primera victoria. Ellos dicen que en su casa no. Puede le ser le, que en su casa le, sí. Le han ganado... Pero hoy yo los veo distintos porque parece que ellos comenzaron una serie muy confiados. Leones le ganó. Obviamente, el juego anterior fue todo un dominio de Leones, un dominio completo. Y ellos se van a arriesgar a continuar con Ramón Galloway, que habíamos sí, anunciado sí. que no iba. Pero finalmente se decide el, el gerente de quedarse con Galloway a mitad de capacidad, tratando y apostando y confiando en él. Eh, lo vi bien en los últimos minutos, pero la mayor parte del juego le estaba como... Como, cuidado y me lesiono, cuidado y me lastimo. Y cuando usted tiene un jugador así es muy difícil. Ahora, si él viene a jugar tranquilo, como lo hizo en la, el último cuarto, que lo viste muy fluido, ellos van a tener... Buen, porque es un anotador, es un tipo que anota, sabe hacerlo y consigue buenas cosas. Pero tiene que salir con el hambre que ellos mostraron tener en la serie regular. ¿Usted votó para los premios de la liga este año? No, yo voté ayer. Mis premios fueron el más valioso para cómo eh, llaman de los leones cómo el grande ¿Cuál fue problema problemas Guerrero. Juan Guerrero el más valioso mío fue Juan Guerrero estuve así con Colomé mira pero Juan Guerrero fue grande doble doble o grande el novato para Luis David Montero el jugador de más progreso para Jason Colomé el mejor sexto hombre para Brandon Francis, el mejor dirigente para, ¿cómo se llama Tyron? José Cabrera. Para José Cabrera, yo le di mi voto. Lo tenía con Tony Ruiz así y cambié para Cabrera. Porque entiendo que José tenía menos recursos en todo el sentido de la palabra, no era favorito a nada y se metió en un tercer lugar en muy tercer cerca lugar, del segundo. Sí. O sea, yo creo que el mérito grande para este jovencito que dentro de lo que se encuentran en las semifinales junto a Chaguito, que Chaguito había estado mucho tiempo con Melvin, era posiblemente el que menos conocía a la gente. Esos fueron mis premios. Y el defensa del año, pues voté por eh, Rafael Pukni. Ahí me quedé. El flacucho de los Reales de la Vega. Sí, nosotros lo la llamamos vega. también para que él venga y anótame. Y después me dijo, son tantos, le dije, bórrame. <risa> ¿Tú no le dices sí. el cuentico? Sí. anota, anótame. El hombre cotizado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy en Va la Liga ver. Nacional de Baloncesto. Dice un buen amigo que ya no son metros, ahora son guagas voladoras. No, hay que esperar. Pero vamos a esperar el desenlace ah, hay que esperar. en el día de hoy. Hay que esperar. Señores, ahí estaban los partidos. La empresa S-Group denunció el miércoles que la Dirección General de Compras y Contrataciones de la adquisición de nuevos sistemas de luces de la, de la Liga, las LED, del Estadio Quiqueya, Juan Marichar se volvió, se violó la ley 340, no sé qué cosa de contratar, al final ¿qué es lo que quiere decir? ¿Tú me puedes explicar? Porque como que yo no estoy entendiendo, ¿qué es lo que quiere decir? Que se violaron las leyes ¿para qué? No se han puesto las luces, yo dije allá que de paciencia, no estarán listas para el 27 de octubre, pero estarán un poquito más no, porque estoy leyendo y no encuentro, no encuentro la vaina entonces no, no lo encuentro, no sé qué es lo que voy a decir que no están puestas las luces y que al final, eso lo eh, el ministro, el país, tiene la presión encima de todos todo los prensa. Pero yo creo que más que la prensa es el tema de la serie del Caribe. Eso debe estar listo para la serie del Caribe. Y eso va a estar listo para esa fecha. Sí, se deben agilizar los trabajos que, como ya hablamos en otra ocasiones, empezaron un poquito tarde. Hay que montar dos torres. El gran problema no es cambiar las luces que están por otras, es cambiar, sí, eh, hay que instalar eh, dos Prácticamente es un trabajo completo. Para reubicar el sitio, ¿no? Donde pues, tú señalaste muy atrás, van a estar más adelante, van a pesar menos, van a enfocar y van a ser luces como en Estados Unidos que se apagan ahora y encienden de una vez. Incluso en el Yankee Stadium, si usted no lo ha visto por televisión, tú lo viste. Cuando dan un cuadrangular. El Cuando da un cuadrangular la pagan. Y la prenden sí. como si. Tú haces esa vaina aquí y no prenden eso. más. Se quemaron ahí mismo la verdad. ¡Pam, pam! Se quemaron. La, la, la, hay que buscar 15 lámparas. Y aquí nueva. hay que prenderla a las 5 de la tarde para que la sella. Por ejemplo, quede. el estadio <risas> nuestro tiene luces mejoradas, pero si, tiene, necesita un tiempo para arrancar. Transistores que necesita un tiempo para arrancar. Eso no ocurre con las lámparas LED las nuevas sobre todo de la capacidad que, están, que van a instalar aquí.